Buenas tardes a todas, a todos, vamos a hoy a petición de muchas hermanas que nos han solicitado información acerca de una fórmula que sirva como gel desinfectante de manos, vamos a elaborar una fórmula hoy aquí en la botica mágica de gel desinfectante de manos antibacterial y antivirus para todo lo que está sucediendo y que cada persona pues se pueda hacer esta fórmula en su casa. Así que eh, aquí tenemos a Juani y a Ramoni, dos maravillosas mujeres de aquí, también de las montañas que elaboran todo de forma natural y estábamos hablando antes precisamente pues de, pues de lo importante que es eh, una, tener los recursos naturales para poderse hacer sus propias fórmulas en casa y, y elaborarlas. Entonces, es una fórmula muy, muy, muy sencilla. Consiste en dos pasos. Por una parte está la fase 1, en la cual vamos a utilizar agua destilada o agua desionizada, es decir, agua que... Eh, no tenga ningún tipo de bacteria, no utilicemos agua del grifo, en todo caso, agua destilada o bien agua pura, lo más pura posible, de manantial o de eh, agua mineral. Por otro lado, vamos a utilizar otro ingrediente básico para hacer el gel desinfectante, que es el alcohol de 96 grados. Alcohol de 96, alcohol de grado farmacéutico. Es el alcohol que vamos a utilizar para hacer el gel desinfectante. Y por el otro lado, para gelificar, para que sea más eh, tipo gel, vamos a añadirle glicerina vegetal, glicerina, un poquito de glicerina, y vamos a añadirle un espesante, que o bien puede ser... Gelatina neutra, es decir, gelatina que eh, tenemos, gelatina en polvo con la que hacemos los dulces, la repostería en casa, pues que es fácil esta gelatina de conseguir. O bien hay un espesante natural muy, muy económico que se llama goma guar. La goma guar es un espesante natural que vale además muy económico y eh, con un solo gramito es suficiente para elaborar nuestra fórmula por lo tanto estos son los ingredientes que vamos a utilizar como base por un lado tenemos el alcohol de 96 que lo vamos a calentar muy poquito, simplemente templarlo y luego por el otro lado vamos a tener el agua destilada que también la calentamos un poquito sin que llegue a hervir es decir, que no llegue a una temperatura alta a echar el alcohol 500 mililitros de alcohol vamos a medirlos aquí en esta jarrita lo hemos templado un poquito sin que llegue a calentarse es decir que yo pueda poner el dedo y no me queme y que no, te que no esté templadito simplemente sí. vamos a añadir medio litro de alcohol es decir 500 mililitros y 700 mililitros de agua destilada, calentita también, templada, pero sin que llegue a hervir. El agua destilada la vamos a gelificar, es decir, la vamos a espesar, a convertir en gel. ¿Cómo? En este caso vamos a utilizar goma guar, que es un espesante cosmético muy natural. Goma guar o goma chantana podéis utilizar también como espesante natural. Vamos a utilizar en este caso 2 gramos. 2 gramos de... Goma guar la vamos a añadir al agua. Estupendo. Podemos añadirle en vez de goma guar también gelatina neutra en polvo. También podemos añadirles espesante y vamos a batir. Bien, ahí le damos. Fenomenal. Vamos a ir batiendo hasta que se vaya solidificando. Bien, ahora Ramón y ya lo tiene aquí casi listo y gelificado. ¿Por qué se quiere parar? Fenomenal. Mira, porque le das aquí. Perfecto. Vamos a añadirle ahora 10 mililitros de glicerina vegetal líquida. Glicerina líquida. Vamos allá, Juani. Dos cucharaditas de 5 mililitros. Le vamos añadiendo. Una. Una. Y dos cucharaditas de glicerina vegetal y sí y seguimos batiendo bien, ahora vamos a ir añadiendo el alcohol poquito a poco, templadito a la mezcla que acabamos de hacer vamos a ir añadiéndolo en un hilito ¿vale, Juani? Sí. despacito, ahí a la mezcla ya hemos mezclado el alcohol con la mezcla del de, eh, agua destilada la glicerina y la goma guar Vamos a añadirle ahora los aceites esenciales. En primer lugar vamos a añadirle aceite esencial de árbol de té. Es un aceite antiséptico muy, muy, muy efectivo. Y le vamos a añadir 10 gotitas, si te parece, Juani, de aceite esencial de árbol de té. Además se utiliza para todo tipo de plagas, pulgas, es decir, es un aceite muy utilizado. Bien, ya está ahí. Fenomenal. Vamos a añadirle... También aceite esencial de limón, que es un antiséptico natural, pues muy efectivo también. Vamos a añadirle otras 10 gotitas aproximadamente de aceite esencial de limón. 2, 3, ese le cuesta un poquito más. 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Y 10 gotitas de aceite esencial de menta, menta piperita. La menta... Además refresca y además es un antiséptico natural muy efectivo, entonces con estos tres antisépticos naturales lo reforzamos aún más. Tenemos en cuenta que sobre todo el ingrediente principal es el alcohol de 96, es decir, ya es un antiséptico de por sí, al que le añadimos el agua destilada gelificada, ahí lo convertimos en gel y lo transformamos en gel. Bueno, aquí ya lo tenemos hecho, vamos a hacer un poquito más, que nos han pedido mucha gente de aquí, del pueblo y de la zona, y aquí ya aprovechamos para despedirnos y dar un saludito, Juan y Ramón. Y... Venga, vale. ya muchas gracias por todo y encantado. Que tenga una noche tranquila y un alegre despertar. ¡Ole, gracias! se chupaba las manchas, la por la mancha. mañana lo fregaba y ya. estaba limpito y ya se había comido la mancha ¿Claro? Exactamente, es que, que no digan que lo casero es menos... Porque serio. no les interesa Exactamente, claro. porque esto que se lo haga cada uno en su casa... No interesa. No... Me te he dicho ya que lo iba a hacer para aquí digo, ¿no? porque aquí entre más vende más cómoda, Exactamente, exactamente, pero...